Investigando un poco los nichos de nuestra ciudad hemos dado con un caso muy típico de cómo los eh, dueños, los propietarios de los negocios locales todavía en muchos casos les falta conciencia de la importancia que tiene su página web. Por dos motivos. Uno, porque les va a ayudar enormemente a posicionarse en la primera página de Google, en todas las áreas. Haremos un vídeo específico para contaros qué áreas son y cómo es importante dominar las, el mayor número de ellas posible, estar en todas a ser posible. Pero no solo por eso, sino porque además la página web de, del local, o del negocio, es la imagen digital que proyecto a mis clientes. Igual que es muy importante la imagen del negocio físico, pues cada vez es más importante la imagen digital y no podemos abandonarla, pero bueno, esto ya es un poco subjetivo a según la valoración de cada uno pero vamos a la parte más objetiva que es el de las búsquedas de Google y concretamente, en concreto eh, el nicho es el de las cafeterías buscamos cafetería en nuestra ciudad que es Toledo, concretamente en El Casco y buscamos y vemos los resultados de Google eh, Vemos, en, en, no, hay, no aparecen anuncios que sería el primer área el segundo área sería el de los mapas y el tercero es el del snack pack el snack pack son los tres negocios que google nos presenta cuando buscamos pues eso, un local de cualquier tipo nos presenta siempre selecciona un trío de tres ganadores entonces en este caso es un negocio que lo hace todo muy bien por lo que hemos investigado de él su calidad es muy buena eh, su perfil de Google My Business, aunque seguramente cuando lo investiguemos más en profundidad, podrá mejorarse, pero así a bote pronto parece que está bien hecho. Sin embargo, no aparece en el Snack Pack. Bueno, algunas veces aparece, pero no siempre. Y con la calidad que tiene, debería ser siempre. Eh, cuando vemos en más sitios, pues bueno, ya vamos a ver vamos a ver eh, un poquito más. A ver si puedo mover el vídeo, disculpadme. Consigo. Bueno, es igual Aunque no se vea del todo, mejor casi que mejor Porque no vais a ver los nombres en concreto Y va a ser un poco más anónimo Porque no queremos tampoco eh, Decir nombres en concreto Pero bueno, vamos a ver los, los que están en el snack pack Los tres primeros Y luego aparecen pues otros negocios ¿no? Entonces es una pena que muchos de estos negocios Que lo están haciendo muy bien Que tienen tantas revisiones Como los que aparecen en el snack pack O incluso más Las revisiones, bueno, llega un momento En que es complicado pasar de una nota de 4,4 Que sería lo ideal estar por encima Pero hay estrategias para esto también Pero vemos que estando por encima En calidad del producto, de su servicio De sus instalaciones, de su cuidado Del, del, del perfil de de Google My Business no entran en el snack pack no entran y sencillamente el motivo es la calidad de su página web eh, en estar en las primeras posiciones es un equipo que juegan el perfil de Google My Business, que esté bien optimizado y la calidad de, de verdad del, del proyecto físico, del local, del negocio en sí y luego la calidad de la página web, que juega siempre en equipo con el perfil de Google My Business. Por eso es muy importante tener una página web de calidad. Y es lo que queremos transmitir con este vídeo y hacer llegar pues, a todos los dueños de negocios locales. Y bueno, nos vamos a animar a contactar con, con los propietarios de, el propietario de este negocio para bueno, para porque ya que sea un poco de utilidad pues, lo que, la investigación que hemos hecho. Esperamos que os sirva de todo a todos Un poco también esto Y para concienciar de la importancia Que es cada vez más Siempre lo ha sido desde hace mucho tiempo Pero cada vez, cada vez más El tener una página web En condiciones que ofrezca una buena imagen De mi negocio y que además le dé a Google Muchas más pistas De, de, de eso, de que me ponga a mí En, en las primeras posiciones que de Ponerse lo más fácil posible Bueno, pues eso, espero que sea, Haya sido de utilidad